Y desde ahorita les voy a decir un poquito el de mañana, el día 20. Está un poquito más largo que los tradicionalmente los que estamos haciendo, pero véanlos con mucha atención porque vamos a estar hablando sobre el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo de Dios. Y hoy 19 vamos a estar hablando, el mundo odia a Jesús y a los suyos. Y vamos a estar hablando ahora... En la escritura Dios habla hoy Juan capítulo 15 Versos 18 al 27 Y empezamos con el 18 Y dice de esta manera Si el mundo los oye a ustedes Sepan que a mí Me odió primero Creo que va a ser bien interesante que sigamos Viendo lo que es la palabra de Dios Para entender mejor esto Fíjense lo que dice el verso 19 Si ustedes fueran del mundo La gente del mundo los amaría como ama a los suyos Pero yo los escogí a ustedes Entre los que son del mundo Y por eso el mundo los odia Porque ya no son del mundo Y es lo que pasa Mi amado, mi amada Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor A mí me pasó Y le pasa a todo el mundo Normalmente Como que hasta la misma familia Se nos retira Nos tratan de insultar Se burla. Y un montón de cositas. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el mundo de ellos. Nos hemos apartado de ese mundo. Y ahora, por eso ellos actúan de esta forma y de esta manera. Pero no tengan pendiente. El Señor está con Y está con todos aquellos que le aceptan y le reciben en sus vidas y en sus corazones. Y vienen cosas mucho mejores después. Dice en el verso 20. Acuérdense de esto que les dije. Ningún servidor es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Aquí nos está diciendo muy bien clarito el señor, ¿verdad? Si a mí me han perseguido, a ustedes también. No, no se mortifiquen, no hay problema. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Aquí ya nos están confirmando. Después van a darse cuenta... Si es que quieren ellos aceptar también al Señor Todo esto van a hacerles por mi causa Porque no conocen al que me envió Aquí debe haberlo subrayado Pero la verdad que, es que hay esto El no conocer de Dios El no conocer de Jesús Y el no conocer de la obra del Espíritu Santo Es por eso que hay tanto, tanto, tanto error En la vida de los seres humanos Y en las religiones y en todo lo demás ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles. Y Jesús ya vino, y habló, y lo crucificaron. Pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Aquí está hablando muy fuerte el Señor. ¿Por qué? Porque Él sí estuvo presente, pero no lo escucharon, no lo oyeron, no lo entendieron, y lo crucificaron. Y ahorita, ¿cuánta gente...? Está cometiendo el mismo error, pero en tiempos más modernos. Y siguen rechazando al Señor Jesús. Y rechazan a Dios automáticamente. Pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. Y eso está, está muy fuerte. Los que me odian a mí, dicen también odian a mi Padre. Así que no pueden decir que quieren y aman a, y creen mucho en Dios. Y si no están aceptando al Señor Jesucristo. Y no están aceptando su palabra. Y esto ya no se trata de religión. Porque entonces... Los religiosos pueden hablar mucho de un Dios, pero no están hablando del Dios verdadero, ni de su Hijo, ni de la obra del Espíritu Santo, y mucho menos de su palabra. Vayamos al verso 24. No tendría ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho. ¿Cuántos hombres, cuántas personas recibieron la bendición del Señor cuando Él estuvo aquí? ¿Cuántos, cuántas personas recibieron la sanidad? ¿Cuántos? Y todavía sigue habiendo esto, ¿eh? porque nos costa, lo hemos vivido nosotros en su propia carne cuando hemos ministrado, cuando hemos orado cuánta gente ha recibido la bendición yo sigo recibiendo correos todos los días donde me dicen que están aprendiendo que, están, que les gustan las, las enseñanzas que, que les gustan los devocionales que les gustan todas las oraciones que hemos hecho y si ustedes continúan van a seguir recibiendo más bendición pero dice el verso 25 pero esto sucede porque tiene que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos me odiaron sin motivo así es, odian al Padre odian a Jesús y odian también al Espíritu Santo, es más ni creen y hay mucha gente que lo dice públicamente que no cree en Dios que no cree ni en la palabra que no cree en nada, pero bueno ya tendrá su, su consecuencia verso 26, pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre el Espíritu de la Verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Por eso les decía que en el de mañana va a ser un poquito, un poquito más largo que este. Véanlos con mucho cuidado y eh, pónganse a leer la Biblia y pónganse a orar, por favor. Es lo mejor que pueden hacer. Y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Qué bueno que tú seas uno más, que tú seas una más de los que están con el Señor y voy a orar por ti para que así sea Padre, que todas y cada una que es personita Señor, que están el, ahorita en este momento viendo y escuchando este y los anteriores y, y este y los que siguen Señor bendígales grandemente deles esa fortaleza, deles ese vigor, de, deles ese entusiasmo deles Señor, esa bendición para que ellos puedan continuar en su camino para cuando usted venga por su iglesia ellos también puedan estar con usted Señor y Padre, a usted le adoramos, le bendecimos, le honramos y le glorificamos, y damos honra, y damos gloria, y damos alabanza a su nombre. En Cristo Jesús, y a ti te digo, recibe la bendición. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Bendiciones.